Buenas noches, Efecto Alquimia y revista Matapalo les dan la bienvenida a este encuentro virtual y homenaje a Gustavo Garzón Guzmán, intelectual, escritor, idealista. Para conocer realmente a una persona, tienes que pasar tiempo con ella, a veces mucho tiempo, pero si eso se hace imposible, como en este caso, cuando esa persona ha escrito, para conocerla, debes leer su obra. Para las nuevas generaciones, Gustavo Garzón Guzmán, el escritor, el intelectual, el gestor cultural, el investigador, el idealista, que se atrevió a luchar por lo que creía, quizás sí con miedo, pero también con convicción, puede ser alguien desconocido. Para su familia fue un hijo, un hermano, un primo, un sobrino. Para aquellos que integraron los talleres literarios de Miguel Donoso Pareja en los años 80, para los jóvenes escritores, artistas, músicos, estudiantes, entre otros, fue un compañero, un amigo, un conocido. A veces la memoria es frágil. Por eso hoy queremos recordar, y en este caso a los más jóvenes, darles a conocer quién fue y quién sigue siendo Gustavo Garzón Guzmán. Agradezco a quienes nos acompañan en esta noche, los invitados que aceptaron compartir sus recuerdos o sus impresiones. Ellos nos hablarán del hijo, del hermano, del amigo, del escritor. Bienvenidos Doña Clorinda Guzmán, Rodrigo Garzón, Marta Palacios, Miguel Ángel Saavedra y Richard Jiménez. Un saludo también a quienes nos siguen por Facebook Live y por Radio Cultura FM. gustavo garzón guzmán césar gustavo garzón guzmán intelectual escritor e idealista nació en quito el 8 de junio de 1958 estudió la primaria en la escuela simón bolívar y la secundaria en el colegio montúfar se graduó como licenciado en matemática y estadística en la universidad central del ecuador Trabajó por un tiempo como técnico en aviónica en ecuatoriana de aviación. En los años 80, ingresó al taller literario de Miguel Donoso Pareja en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y cofundó el grupo La Mosca Zumba. Escribió, cuento, ensayo, crítica, investigaciones, entre otros. Entre sus obras se encuentran Libro de Posta, de 1983. Quito, de la Raval a la Paradoja, de 1985 coplas populares de la suay de 1987, brutal como el rasgar de un fósforo de 1991, del virus humano y su circunstancia de 1992, vivo en medio de tantos muertos del 2010, más allá de la transparencia del 2011, además colaboró en la liebre ilustrada, la revista la mosca zumba y su obra está incluida en varias antologías. A mediados de los 80, se aleja de las letras por su convicción de luchar por un verdadero cambio social. En el 89, es detenido, torturado y encarcelado por un año. Tras ser declarado inocente y sobreseído, recupera la libertad. Decide continuar con su gran pasión, la literatura. ...hasta que desaparece en la madrugada del 10 de noviembre de 1990. Efecto alquimia. Doña Clorinda Guzmán es la madre de Gustavo, mujer que desde 1990... ...ha luchado incansablemente para saber qué sucedió con su hijo. Esta noche... Quisiéramos saber, saber de su voz, quizás la más cercana a él, quién era Gustavo. Buenas noches, doña Clorinda. Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias y buenas noches. Diga usted. Queremos que nos cuente quién era como hijo Gustavo Garzón Guzmán. ¿Qué puede decir una madre de un hijo? Todo lo mejor. Él era un buen hijo, muy, muy cuidadoso de su casa, muy dedicado, no se, se preocupaba mucho tanto de su madre, de sus hermanos, de todos. Era una muy buena persona como hijo. No daba problemas, era una gran persona. Muchas gracias, doña Clorinda, por, por darnos un testimonio más cercano de cómo era el eh, Gustavo, Gustavo en la vida familiar. Y para completar este testimonio, quisiéramos preguntarle a Rodrigo Garzón Guzmán, el hermano de Gustavo, quien también ha luchado desde hace 30 años para saber qué sucedió con su hermano. ¿Quién era Gustavo como hermano? Buenas noches a todos. Eh, gracias por la la organización de este, de este de este homenaje de este de este evento eh, y bueno eh, yo eh, podría eh, corroborar las, las palabras de, de mi madre no Gustavo era eh, una, una especie de centro en la, en la familia eh, unía mucho a la, a, la, eh, a todos eh, era una persona muy, eh, muy lúcida, muy inteligente, eh, tenía sus, eh, sus actividades, además eh, era muy, eh, muy, muy car carismático, tenía muchos, eh, muchos amigos, se reunía frecuentemente con, eh, con sus amigos, tanto en la casa como, en, eh, como también con ellos. Eh, Le gustaba mucho eh, salir, pasear. Era una, una persona muy... Eh, eh, muy, muy activa ¿no? eh, tanto en su, en su en sus eh, en sus labores eh, eh, cotidianas en su trabajo como también en su actividad eh, su actividad artística de un modo intelectual de, de creación literaria era era una persona que se encontraba siempre eh, siempre activa y en, eh, también en lo político era eh, eh, una persona que discutía mucho sobre, sobre política, que analizaba mucho eh, la política, eh, él eh, eh, se informaba mucho eh, de, eh, de los acontecimientos, tanto nacionales como internacionales, y eh, eh, leía a través de, de, de, eh, de publicaciones eh, en inglés, manejaba el, el, el inglés, entonces... Eh, eh, se informaba de, de de la política a nivel a nivel internacional y discutía bastante conversaba bastante eh, conversaba con mi tío sobre todo que también es muy afín a, a la política tenían eh, largas discusiones así muy muy interesantes sobre eh, sobre política eh, precisamente lo, lo que usted menciona, de que Gustavo manejaba muy bien el inglés, sabemos que él tuvo la oportunidad de, de viajar a, a Estados Unidos. Sí, él trabajó un tiempo en ecuatoriana de aviación, y eh, entonces eh, por eh, en, su, en su trabajo tenía que, tenía que viajar. Eh, estuvo varias veces en los eh, Estados Unidos, en España, y eh, sobre todo en Israel, donde eh, recibió cursos de aviónica. Eh, estuvo varios meses eh, eh, por, eh, por, eh, por Israel y eh, por, eh, por su trabajo eh, tuvo que eh, hizo estas, estas salidas. ¿no? Perfecto. Sabemos que, que Gustavo, luego de que salió de, de Ecuatoriana de Aviación, eh, se integró a los talleres literarios de, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana coordinados por Miguel Donoso Pareja. Es ahí donde Marta Palacios lo, lo conoce y se convierte en una amiga suya. Tenemos aquí a Marta para que nos hable de cómo fue ese encuentro con Gustavo en los talleres y su amistad que surgió luego de, de, esto, de este encuentro. Bienvenida, Marta. El, el micrófono. Gracias, bien. este por esta invitación y un saludo para todos. Este, sí, prácticamente Gustavo llega a nuestras vidas, y digo a nuestras, desde, desde el año 82, en que en esa época Edmundo Rivadeneira, presidente de la Casa de la Cultura, este, le invita a Miguel Donoso Pareja, él, él en ese entonces coordinaba talleres en México unos talleres muy exitosos, ya sabíamos de la existencia de esos talleres, y Miguel acepta la invitación de Edmundo, y, y viene a convertirse aquí en la Casa de la Cultura de Quito, en el coordinador de los talleres de literatura. Edmundo me dio a mí el trabajo, yo entonces era directora de comunicación de la casa, y me dio el trabajo de ayudarle a, a especialmente en la parte administrativa, ayudarle a Miguel, eso hice. Eh, yo todavía estudiaba en la Escuela de, de, de Periodismo de la Universidad Central y cuando se hizo la convocatoria, yo eh, ya tenía amigos que, que un poco tenían la intención o eran muy buenos lectores o ya tenían intención de, de escribir, entonces yo los invité a ellos, tanto que como seis compañeros míos fueron integrantes del taller. Eh, Gustavo no, Gustavo vino desde lejos, ¿no es cierto? Nadie le conocía, pero en las, en las reuniones de... Eh, porque Miguel pedía un, una, una obra, un cuento o un poema o un ensayo pequeño, este, no es que calificaba, sino que obviamente él con su experiencia leía esos trabajos y, y ya sabía quiénes podrían participar en el, en el, en el, en el, en el taller. Eh, y me acuerdo muy bien que uno de los primeros en ser aceptado fue precisamente Gustavo. Eh, bueno, eh, Gustavo nunca faltaba a los, a los talleres y, y casi enseguida se convirtió uno de los pupilos favoritos de, de Miguel, ¿no es cierto? Y ya en esa época yo creo que... Eh, sin temor a equivocarme era el que mejor escribía. Y sí, eso le, lo reconocen no solamente yo, sino los propios compañeros del taller de Gustavo. Así lo conocimos, así entró a nuestras vidas Gustavo. Luego de eso pasó a ser eh, funcionario de la Casa de la Cultura y como no podía ser de otra manera en el stand de libros, ¿no es cierto? Él se dedicó a vender los libros de la Casa de la Cultura en el stand que tenía la institución. Eh, pasaron eh, esos años, eh, eh, se reunían eh, los sábados, se reunían tres veces a la semana y, y ya iban saliendo. Ya, iban, eh, eh, eh, ya existían productos, productos literarios, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, ya casi, casi al finalizar los talleres, ya... Mmm, ya se, ya se publicó el primer, el primer libro, todavía en la administración de, de Mundo Rivadeneira, el primer libro que fue una selección de cuentos precisamente de los talleristas de Miguel. Así llegó Gustavo a nuestra vida y conmigo pasó más porque ya se acabaron los talleres, sin embargo él seguía trabajando, él se quedó a trabajar en la Casa de la Cultura. Entonces eh, se afianzó realmente esa amistad mucho más, eh, convivíamos mucho más, y con Byron Rodríguez también, que él también trabajaba conmigo en, en el departamento de comunicación de la casa, y, y bueno, estuvimos allí siempre juntos hasta que... Eh, no, no, no, nunca se acabó nuestra amistad, siempre estábamos juntos, ¿no es cierto? Era un grupo de, de amigos hasta que ya nos enteramos de que, de que Gustavo había sido tomado preso. Eso con respecto a los talleres. Muchas gracias por, por hablarnos, Marta, acerca de cómo era Gustavo en los talleres, de cómo llegó a los talleres. Eh, es, es importante saber cómo se, se, se vincula el grupo que, que crea también eh, la, la Mosca Zumba, que, que fue el grupo literario al que perteneció eh, Gustavo. Eh, a mí me gustaría eh, invitar ahora a, a Richard Jiménez o Neil, porque él pertenece a una generación totalmente distinta a, a, a, la, a la suya, a la mía, y es alguien que ha leído y ha estudiado la obra de, de, de Gustavo Garzón. Entonces yo cada vez, que, cada vez que conversamos me cuenta, estoy leyendo un cuento, estoy leyendo un ensayo de Gustavo, entonces ha sido un entusiasta de, de la obra de Gustavo, y me gustaría preguntarle a Neil cómo conoció, cómo llegó a conocer a Gustavo y a, y a su obra. Bienvenido, Neil. Bueno, primeramente, eh, ya buenas noches con, con todos. Eh, es un honor para mí compartir este espacio, eh, saludarle a, a Doña Clorinda, eh, también a Rodrigo, que ya tuve la oportunidad de, de conversar con él y, y participar un poco de, de este homenaje que hemos querido realizar a, a Gustavo. También igual saludar a, a Marta Palacios. También es un, un honor eh, escucharla escuchar su, su testimonio sobre, sobre la época, eh, los talleres literarios, todo lo que vivieron y, y compartieron con, con Gustavo, igual también a, a Luis Ángel Saavedra, que igual tuve la oportunidad de, de leer un, un interesante trabajo que él hace recordando eh, varios detalles muy significativos sobre, sobre la vida de, de Gustavo. Bueno, un poco eh, mi llegada a él eh, fue a través de... De una, de una investigación que yo realicé eh, sobre, sobre las desapariciones en el, en el Ecuador. Entonces yo leí la, la tesis de, de una tesis investigativa de, de una querida amiga mía, que se llama Natalia Rivas. Ella es antropóloga visual, eh, hizo una investigación muy interesante sobre, sobre los, los desaparecidos en el Ecuador. Y en ella eh, mencionaba varios casos conocidos como el de los hermanos Restrepo, eh, Telmo Pacheco, David Romo. Y entre ellos también mencionaba lo que sucedió con, con Gustavo Garzón. Entonces a mí eh, me llamó la atención eh, no solo por eh, compartir, por así decirlo, la, la afición hacia la literatura, hacia escribir... Eh, sino eh, todo, todo lo que estuvo relacionado con, con su desaparición. Entonces yo me puse a investigar y llegué bastante a, a, a adentrarme en lo, en lo que tiene que ver, en, eh, tanto en su figura como, como, como en su obra, como en su, en su participación en los talleres literarios. Y... Ahí investigando eh, me topé igual con el, con el blog de, de Rodrigo en donde me parece que, que ha realizado una, una labor fantástica eh, para preservar la, la memoria de, de Gustavo, incluso ahí eh, yo invito a las personas que, que quieran conocerla, eh, leerle a, a Gustavo porque eh, la mayoría de, de sus libros eh, son un poco complicados de, de, de hallar, o sea, sobre todo porque eh, algunas, algunas ediciones ya, ya, son, ya tienen sus años, pero Rodrigo ha hecho una gran labor al subir eh, eh, los PDFs, los escaneados de, de la mayor parte de, de los escritos de, de Gustavo, entonces... Eh, invitaría a la gente también que, que desee leerlo de, de primera mano, eh, ir al, al, al blog de, de Rodrigo, porque me parece que en cuanto eh, escritores, eh, la mejor forma de, de recordarlos, de preservar esa memoria es a través de la palabra, porque la palabra está perenne, o sea, el, el ejercicio de, de leer, de leer un, un libro, de leer toda, toda esa idea, toda esa producción de un autor, eh, es como, como, como tenerlo al lado de uno, o sea, como, como tenerlo hablando, escucharlo, eh, revivir todo lo que pensaba, todo lo que, lo que sentía, y es un poco lo que yo experimenté, sobre todo al leer su, sus cuentos y también sus ensayos, eh, porque en, en sus ensayos también se nota su manera de pensar, un poco como él llamaba a, la, a, a lo que se consideraría como ser un escritor comprometido, eh, no necesariamente el escritor político, sino el escritor comprometido con las causas sociales, el escritor que lucha, el escritor que está preocupado por su contexto, por las problemáticas que suceden, el escritor que no se queda cruzado de brazos, que siempre está inquieto siempre está tratando de, de buscar un cambio social. Y también eh, un poco yo lo enlazo con, con lo de los talleres literarios que muy bien recordaba Marta, porque eh, él es claro en sus ensayos al, al invitar a, a, los, a, los, a este beneficio de los talleres literarios, o sea, a que el escritor no esté en soledad, sino que el escritor... Busque la manera de, de democratizar la palabra, democratizar la literatura. Eh, un poco la labor que también hizo La, la Mosca Zumba, hicieron varios grupos que, que surgieron de los talleres literarios de Miguel Donoso Pareja. Eh, un poco eh, dar a conocer a, a la gente que se vincule con, con la literatura. Porque siempre eh, la unión hace la fuerza, entonces la lucha individual es imposible, siempre la lucha debe ser colectiva. Y es un poco lo que eh, tanto eh, Jimena, Efecto Alquimia, como nosotros de Matapalo, hemos querido hacer siempre, o sea, siempre tratar de eh, un poco ser los portestandartes, como un poco dar a conocer toda la literatura, todos, todos estos autores valiosos, ecuatorianos, nacionales, eh, esos espacios para que la gente conozca su obra, su vida. Entonces creo que un poco eh, tener ese sentimiento de que somos herederos de lo que, de lo que pensaba Gustavo, de lo que él sentía, un poco ser continuadores de todo lo que él... E incluso soñaba materializar eh, todo lo que, lo que él eh, tenía como, como objetivos principales. Entonces, un poco yo considero que eh, Gustavo, él va a estar siempre, siempre, siempre eh, presente en sus obras. Cada que una persona lea un cuento de él y se ponga a reflexionar, se ponga a desentrañar todo lo, todo lo que él... Eh, desarrolla en su, en su literatura, él está presente, o sea, él está ahí tal cual intacto. Entonces, un poco eh, por ahí fue mi, mi llegada a, a su obra y, y fue un gran descubrimiento y yo seguiré investigando sobre él porque eh, yo quiero que se lo conozca también eh, por ese lado, por su obra literaria, eh, un poco también cómo, cómo fue su, su literatura, su su estilo, eh, la temática que él utilizaba, todo ese tipo de cosas, un poco que sería de, de mi parte como, como investigador. Listo, muchas gracias, Neil, por contarnos cómo fue tu, tu llegada a conocer a, a Gustavo y, y a profundizar en, en, en el contenido de su obra. Justamente teníamos, eh, tenemos aquí la dirección de, del blog, del blog que, del, del que habías hablado, el c3g.blogspot.com, donde podrán encontrar el pensamiento de Gustavo, el testimonio de su vigencia y un reclamo permanente por la vida y contra la impunidad, que es el blog que tú mencionabas, que, que es el que maneja Rodrigo Garzón, y donde podrán encontrar digitalizada la, la obra, la, los libros de, de Gustavo, y les vamos a escribir a las personas que nos están escuchando por Facebook en la dirección en los comentarios de, del programa para que puedan acceder fácilmente y poder leer la, la obra de Gustavo. Luis Ángel Saavedra es escritor, conoció y compartió algunos momentos con Gustavo. Además, también ha estado vinculado al proceso de lucha por esclarecer su desaparición. Luis Ángel, esta noche queremos preguntarle a usted cómo era la época en la que vivió Gustavo y todos ustedes. Cómo era el Ecuador de los años 80 y 90. Bienvenido y gracias por estar aquí. Bien, gracias y buenas noches. Hay que primero entender que la historia no es una instantánea de un momento. Es decir, la historia no es una instantánea de qué fueron los 80 o qué fueron los 90, sino que es un acumulado de, de cosas que se van dando a través de los años y que llega en un momento determinado a tener esta instantánea, a tener este paisaje. ¿no? Entonces, eh, la década del 80, nosotros empezamos eh, con una supuesta nueva democracia después de, de haber tenido la dictadura militar, el triunvirato, y en esta nueva democracia hay una gran expectativa de la sociedad, hay una gran expectativa de los colectivos sociales y que se expresan en la elección de de, Roldós, de Jaime Roldós. El, Jaime Roldós se presenta como un outsider, gana la primera vuelta y prácticamente no desean, la dictadura y, los, y las élites políticas y económicas no desean eh, hacer una segunda vuelta con un candidato como Roldós, porque implicaba una propuesta de transformación en función del respeto de derechos, de transformación económica, en función de una redistribución de los ingresos estatales, y en función de la redistribución de la, de la producción. Entonces, por eso hay una demora no explicada entre la primera y segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, Roldós arrasa totalmente las elecciones, porque se convierte ...en el vocero de estas expectativas de transformación social que tenían los colectivos ecuatorianos. En ese entonces teníamos sindicatos muy fuertes, sindicatos, las centrales sindicales de diversas tendencias, pero muy, muy fuertes. El movimiento estudiantil, tanto secundario como universitario, era, era muy, muy fuerte. Entonces, todos estos colectivos habían planteado una eh, posición o una propuesta de transformación social... Y que de alguna manera Roldós, en el marco de la democracia representativa, en el marco del sistema electoral, eh, de alguna manera los encarna. Pero la muerte de Roldós, que es confusa, hasta ahora no se tiene una, una versión cierta de su muerte, hay muchas sospechas de que fue un asesinato, eh, la muerte hace que toda esta expectativa quede latente, esté en el aire, y más aún cuando su sucesor, Osvaldo Hurtado, eh, se convierte en el adalid del neoliberalismo, en el adalid de, los, de las élites ecuatorianas, y, y trabaja para ello. Recordemos el tema de la sucretización. Es decir, Roldo, eh, Hurtado to, toma todas las deudas privadas de, de los grandes industriales, de las grandes élites económicas, deudas que tenían con mercados internacionales en dólares, y les dicen, miren, el Estado se hace cargo de esas deudas, y vamos a pagarles en sucres. O sea, ustedes me pagan en sucres y yo, como Estado, voy a pagar en dólares a sus acreedores. Es una de las mayores estafas de los 80 que se hizo a la economía nacional. Entonces, todo esto, todo, eh, Hurtado empieza también ya con la desarticulación de los sindicatos, todo esto hace que estos colectivos sociales empiecen a pensar que el sistema electoral, que lo que llamamos democracia, no responde realmente a quien debe responder, que son a los sectores más eh, más grandes, que es el pueblo, los sectores más marginados, sino que es la representación de las élites. Que el sistema electoral únicamente pueden ser represent se pueden re representarse las élites económicas. Y llegamos a Fibres Cordero, que Fibres Cordero se convierte en realidad en el representante de las élites no se convierte en un gobierno, se convierte en una fuerza de choque para eh, precautelar los intereses de las élites eh, económicas y políticas. Entonces, el inicio de Fébrez Cordero implica una confrontación entre estas élites que tienen el gobierno, que tienen el poder, y un movimiento social muy fuerte, especialmente en los sindicatos, en los estudiantes, y estaba en ciernes, lo que sería después del movimiento indígena. En los años 80 también se está ya desarrollando procesos de organización en los sectores rurales. Entonces, frente a esa emergencia de los colectivos sociales, lo que hace León Febres Cordero es implementar un sistema de represión. Implementar un sistema bajo el membrete de lucha contra la delincuencia, bajo ese membrete, implementa un sistema de represión, pero que no va a controlar la delincuencia. Sino que va a eh, detener, torturar, desaparecer, asesinar a líderes sociales. No solamente a aquellos jóvenes y, y pensadores e intelectuales que se habían conformado en, en grupos revolucionarios con una visión de la lucha armada, sino también a todos los eh, líderes sociales que estaban en otros lados. Hay indígenas que desaparecen durante el periodo de Leo Fibres Cordero hay sindicalistas que desaparecen durante el, el periodo de León Fébrez Cordero, además de toda una serie de ejecuciones de extrajudiciales que se da contra movimientos como fue Alfaro Vive Carajo o lo que fue Montoneras Patria Libre. Entonces, el escenario se convierte en este escenario de confrontación, en donde los movimientos sociales son capaces ya de, de presentarse como una opción real de transformación social. Recordemos las grandes huelgas nacionales. Por primera vez en el país todo el aparato productivo se paraliza, es decir, los obreros son capaces de articularse con todas las centrales eh, eh, sindicales de cualquier tendencia, sea tendencia lo que nosotros llamábamos del Partido Comunista Cabezones o los chinos, es decir, pero todos logran articularse y se genera un gran movimiento que hace factible este, este tipo de huelgas. Entonces, en ese escenario de movilización social, Febres Cordero plantea un régimen de represión, un régimen de terror. Y es importante, por ejemplo, revisar las declaraciones de Jaime Nebot en Guayaquil. En una entrega de armas que, y, de, de, y, de, y de los camiones a lo que sería el escuadrón volante, que eran camiones llenos de policía que circulaban por la ciudad, Deteniendo no a la delincuencia, sino a quienes veían que estaban haciendo pintas, pegando carteles, es decir, a los activistas sociales. Pero, por ejemplo, en un discurso de él, Jaime Nebot les dice a la policía, usen las armas. Para eso las compramos. Usen las armas. Claro que dice, no, que tiene que, para defender la democracia, sí le da un, un membrete, una, una, una atmósfera de legalidad. Pero él termina diciendo... Usen las armas, no tengan miedo, usen a la policía. Y eso fue lo que pasó, usaron las armas y, uh, uh, y, a, y a, a los demás los desaparecieron y, le, y luego los, los mataron, ¿no? Este régimen de terror se institucionaliza en un escuadrón eh, que se llama SIG-10, que es el régimen a través del cual se perseguía. León Febres Corderos termina su mandato y entra... Rodrigo Borja. Rodrigo Borja no es capaz de desarticular los sistemas de represión que se implementaron durante Febrez Cordero. Porque Rodrigo Borja también es una expresión del modelo neoliberal que se empieza a implementar. Y necesitaba la policía, eh, necesitaba a una policía con ese tipo de escuadrones. Y el principal, eh, digamos, cabecilla ideólogo de esto fue su ministro de gobierno, César Verduga bajo cuya cuyo administración desaparece Gustavo Garzón entonces no se desarticula el SIC-10 no se desarticula el los sistemas de represión ellos siguen actuando en el, en, el, en el gobierno de Borja y Borja además lo que hace es terminar de desarticular a los sindicatos si hay un presidente ecuatoriano que tiene la responsabilidad de la desarticulación de los sindicatos nacionales es Rodrigo Borja porque él implementa una serie de leyes con las cuales se fragmenta el sindicalismo entonces en ese escenario es lógico comprender que surgieron eh, estos movimientos eh, que surgió la, la idea que, que la mantiene Alfaro Vive, que lo, luego la, la complementa Montoneras Patria Libre movimientos que ya no creen en un sistema electoral representativo, movimientos que dicen miren a través de ese camino de elecciones no vamos a llegar a ningún lado y lo único que estamos haciendo es dando un voto en la esperanza que las élites puedan de alguna manera implementar una reforma que nos beneficie, lo cual va, no va a llegar. Y se comprometen, se empeñan en una lucha distinta en la misma línea que teníamos los movimientos en toda América Latina. Es decir, eh, en Colombia, las FARC, el M-19 en ese entonces, en Perú, el MRTA, Sendero, eh, en, en Chile, el movimiento Rodríguez, los tupamaros en Paraguay. Entonces, era una efervescencia en toda América eh, de este tipo de movimientos que ya no creían en un sistema de elecciones. Y creo que el tiempo nos ha dado la razón. ¿no? Cada vez el sistema electoral se va perfeccionando para representar los intereses de las élites y más no los intereses de la gran mayoría de la sociedad. Perfecto. Gracias Luis Ángel por, por ponernos en contexto de la época de la época en la que, en la que vivió Gustavo, en la que desarrolló su obra y, y también en la que él desapareció. Eh, quiero hacer una pausa en este momento, nos, nos envían saludos y, y comentarios en, en el Facebook, entonces voy a, voy a leerles. Osvaldo Mantilla dice, a nombre del Taller Cultural Retorno, hago extensivo mi saludo a los organizadores del evento en homenaje al compañero Gustavo Garzón, ex compañero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desaparecido hace más de tres décadas. Teo Bernarda nos dice, buenas noches, gracias por este tipo de eventos. cada Ortega nos dice, un saludo afectuoso. Carolina Ramírez Quintana nos dice, buenas noches, amigos. Alan Clay Coronel Salazar nos comenta, abrazos a Doña Clorinda, madre del querido amigo, gran escritor e inmenso ser humano, Gustavo. Saludos fraternos para Rodrigo Garzón, su hermano. Marta Palacios, amiga incondicional y para todos los invitados. Felicitaciones Jimena y Efecto Alquimia. Vanessa del Carmen nos dice, saludos Efecto Alquimia, gracias por organizar este evento. Dani Uchiña nos comenta, saludos Efecto Alquimia y a los participantes de la transmisión sobre Gustavo Garzón y su caso. A nombre de Marco Vinicio Poveda, poeta de la pedrada zurda, quien sufrió igualmente a manos de un sistema opresivo, es importante tener estos espacios y realizar el acto de memoria. Luis Badeneira Játiva nos dice... Felicitaciones, a Efecto Alquimia, por el presente evento cultural en memoria del escritor Gustavo Garzón. Fernando Montenegro nos comenta: Felicitaciones por realizar este tipo de eventos, por recordar a nuestros desaparecidos. Saludos a la, familia de, a la familia Garzón. Jaime Hidalgo Maldonado nos dice, felicitaciones. Gracias por organizar eventos tan importantes y así poder conocer la obra de Gustavo Garzón. Un cariñoso abrazo a su familia y amigos. Majo Benítez también nos dice felicidades. Sigan con estos eventos. Una vez que hemos hablado del contexto histórico en el, en el que vivió Gustavo, eh, a mediados de los 80 Gustavo se aleja momentáneamente de las letras y decide hacer algo con, con esto que sucedía en el país. Por su compromiso social eh, se aleja. Doña Clorinda, Gustavo le comenta a usted que, se, que quiere hacer algo por el país? No, él era muy, muy reservado en este caso. No quería involucrar a la familia, al menos en el, No quería. Lo, yo llegué a saber en lo que había estado ya cuando le cogieron preso. Ahí supe en lo que había estado y y siguió el, el, el vía crucis, digamos, desde que le, le cogieron preso. Y en nosotros nos imaginábamos que salió libre y no fue así. Buscaron la oportunidad de desaparecer. Y lo que yo siempre he pensado y he averiguado es por qué un escritor era tan peligroso como para desaparecerle. No creo que las letras sean tan peligrosas o es que como eso no muere, tenían tanto miedo del de escritor. Exacto, es lo que, que nos preguntamos. ¿Tenían tanto miedo los, los aparatos estatales como para desaparecer a, a un escritor? A un escritor. Yo creo que por eso, vuelvo a repetir, porque las letras no mueren. Muere el... El que piensa, pero las letras no mueren. Entonces, es el miedo que tienen de los escritores. Por eso, usted debe tomar en cuenta eso, que personas de valía son las desaparecidas, no son cualquier persona. Son, una, son un dirigente sindical, un dirigente político, un escritor, un literato, alguien, alguien que sabe pensar, ellos son los desaparecidos. Exacto, alguien que sabe pensar distinto, alguien que piensa más. Eh, Rodrigo, ¿usted supo algo de, de esa vinculación, de este deseo de su hermano de, de luchar por, por, la, por la sociedad? Eh, no, no tenemos conocimiento, un conocimiento certero, pero, o sea, eh, eh, digamos, eh, nosotros en las conversaciones que teníamos en las en las eh, en las, eh, las discusiones que, que había pues teníamos una idea ¿no? de que eh, eh, de que Gustavo eh, tenía un compromiso eh, un compromiso eh, político digamos eh, y él estaba luchando, luchaba de, a, a, a, través de, de, de eh, a través de sus escritos, a través de sus intervenciones, pues eh, manifestaba esta, esta, esta lucha, eh, esta lucha social que se daba en ese, en ese tiempo eh, y que era un, un movimiento que involucraba eh, pues a, muchas, a muchas personas, a muchos artistas, eh, a, muchos, eh, a muchos intelectuales que, que discutían sobre este, sobre este tema. Perfecto. Sí. Eh, Marta, eh, tú nos decías que cuando Gustavo cae preso, usted y, y Luis Ángel, tengo entendido, lo visitaban en la cárcel. Cuéntenos esa, esa experiencia. El micrófono está desactivado. Siempre se, se, siempre se me olvida. Bueno, yo a Luis Ángel no, no, nunca me encontré en la cárcel con, con Luis Ángel. Eh, nosotros íbamos por lo general los días sábados, ¿no es cierto? Eh, porque trabajábamos, yo tenía mi hogar, etcétera, no, no había... No había más tiempo que, que utilizar los fines de semana para irlo a ver. Y eran era unas reuniones, a pesar de, de, de lo que es una cárcel, ¿no es cierto? Todos sabemos, pero eran unas reuniones edificantes porque Gustavo siempre nos contaba que estaba haciendo su diario, que estaba escribiendo poesía, que no, no lo había hecho mucho antes, estaba escribiendo poesía, y, y nos, uh, nos contaba sus, sus anécdotas de cárcel, por ejemplo, ¿no es cierto? Los amigos que hizo, que hizo ahí adentro, este, del grupo de él y también del grupo que también estuvo preso en esa misma época de, de Alfaro Vive y, y, es, y del grupo de él mismo de Montoneras. Entonces, eh, era como... No lo sé, pero era una sensación de vernos, ¿no es cierto?, de encontrarnos, de, de, de contarnos. Hablábamos también de política, este, hablábamos de su situación legal muchísimo, muchísimo de eso, porque todo el mundo sabe que, que, que, que salió de la cárcel Gustavo porque se le sobresalió, es decir, no se le encontró culpable. Eh, sin embargo, estuvo un año, creo que un poquito más de un año, preso y sufrió tortura, eso no nos contaba, pero nosotros lo sabíamos. Sí, porque no, no, Gustavo no era de la personalidad de, de, de, de, de hacerse el, el héroe, ni, ni victimizarse, no. Él sabía muy bien lo que hizo, este, eh, enfrentó lo que hizo, ¿no es cierto?, nosotros, antes, de que, antes de, que, de que lo tomen preso, sí, nosotros conversábamos en el grupo, ¿no es cierto?, de que algo pasaba con Gustavo, porque a veces se desaparecía dos días o, o, o se escabullía de las reuniones que teníamos, este, casi siempre reuniones sociales o, o, o lectura de textos, etc., y bueno, ya presentíamos porque como dice eh, Luis este, en esa época ya existían los grupos y ya sabíamos que, que muchos jóvenes entre esos otros amigos nuestros también se habían estado involucrando en esos grupos este, porque también había fuga de información es decir, eh, eh, por ahí alguien... Alguien, alguien hablaba y por y por querer eh, este, eh, que lo admiren sí había fuga de, de información. Esos grupos, obviamente, por, por lo mismo no estaban tan consolidados, ¿no? Era más el ansia, la necesidad de, de encontrar justicia, este, la necesidad de. de de que, de que los pobres no sigan siendo tan pobres, por lo menos, y, y no, este, no había ese hermetismo que debe haber, como, como sabemos, en otros grupos guerrilleros, ¿no es cierto? No se les escapa nada, en esta vez sí, sí, sí hubo flujo de información. Entonces, vuelvo a repetir los encuentros con Gustavo en la cárcel, eh, a veces me encontraba con Toña Clorinda, con los hermanos también, el, el hermano mayor de Gustavo, no me acuerdo de este momento el nombre, creo que es el que más le iba a visitar. Y, y eran unas, unas reuniones lindas, nos pasábamos la, las horas que nos, que nos dejaban pasar. y a veces nos quedábamos un poco más, a veces sí, sí nos quedábamos un poco más y compartíamos con él y con su con su amigo de celda, este, y por eso no, no, no pensábamos nunca pensamos que le iba a pasar eso, nunca, porque él regresó con tantas ansias de, de, de, retomar, de retomar su vida, su vida intelectual, su vida de estudiante, porque, porque, porque se, se, se entró ya, se matriculó ya en la Universidad Católica, entonces fue, fue eso, fue un verdadero susto, una desesperación terrible, porque no sabíamos ni por dónde comenzar a, a, a buscarlo, ¿no? Y lo hicimos, lo hicimos vehementemente, sin resultados, lamentablemente. Gracias, gracias Marta por contarnos y. Sí, Lu Luis Ángel, yo había leído un, un, una crónica, una, un ensayo, no sé cómo llamarle, que tú hacías acerca también de, de la amistad y de las visitas que le realizabas a, a Gustavo en, en la cárcel. ¿Podrías comentarnos también un poco sobre eso? Alumno de Gustavo de Sí, y bueno, nuestras conversaciones eran otras porque el espacio en el que estábamos era distinto, ¿no? Y claro, yo iba a la cárcel más los días miércoles, porque los fines de semana yo estaba en actividades que teníamos de, de organizaciones y, y todo, ¿no? Entonces, pero para nosotros eh, la cárcel era como tres cosas. El I Ching, es decir, la lectura de, de, de, esto, de este, digamos, oráculo chino que que Gustavo se especializó en esta en estas lecturas eh, se tenía un, el libro original de Lichín, es decir un, un texto grandísimo entonces eh, se hacía las todas estas cuestiones con la moneda conversamos las anécdotas eh, le, con los amigos no solamente los de los grupos de esa época sino los más anteriores también es decir porque hay que considerar que en el país Siempre hubo movimientos armados, eh, lo que pasa es que no se los ha, ha estudiado o no se los quiere estudiar o no se los quiere dar a conocer, ¿no? Entonces, en, en la cárcel no solamente estaba gente de Alfaro o gente de Montoneras, estaba también gente del caso Brice, gente, gente anterior a, a estos movimientos y, y claro, se conversaba, se conversaba con ellos. Y básicamente la, la cárcel para... Para nosotros estaba más en el ambiente más lúdico, ¿no? Menos, menos intelectual, menos literario, sino más de, de tratar de alguna manera de, de, de pasarla bien, de, de, de que, de que tener algunos momentos, por por eso, como, para nosotros, por ejemplo, era importante tratar de entrar licor a la cárcel, para al menos pasar el miércoles tomándonos una copa. Entonces, era todas una aventuras que pasábamos así para para que finalmente nos dijeran que, que la cosa se pasa siempre solo hablando con el guardia, ¿no? Entonces había un... Era más de esa dinámica, porque la dinámica con la que yo me conozca, Gustavo, no está en los talleres, sino en la casa, es decir, está en, en, otro, en otro espacio, ¿no? El, eh, yo estoy en la Católica, estaba estudiando en la Católica, y tenía un compañero que estaba estudiando conmigo, Administración de Empresas, que es Francisco Gaibor, y él era muy cercano, a Gustavo. Entonces, a, a, a través de él nos conocemos, vemos el tema de ecuatoriana, empezamos toda todo una, una amistad fuera de la Casa de la Cultura. Más bien luego, eh, cuando participamos de un taller en, en la Casa de la Cultura con, con Julio Pasos, ahí recién yo me enteré de, de, de, de que había habido, porque ya se terminaron, esos talleres y el tema de los grupos y todo, todas esas cosas. Finalmente me vinculé con la pequeña Lulupa, pero la amistad que tuvimos con Gustavo eh, estuvo al margen de todo este, este movimiento y, y eso es lo que quisimos como reproducción en la, en, en la cárcel también, es decir, una visita de amigos y, y vivamos lo que se vive en la cárcel y con todas las cosas que, que se tienen que hacer en la cárcel, ¿no? nada de, de, de reuniones intelectuales ni de análisis, sino a ver... Si podemos leer el lichín, si podemos jugar algo, si podemos contar anécdotas, si la podemos pasar bien eh, durante un, un día al menos. ¿no? Entonces, ese era el tipo más de, de relación que nosotros mantenimos eh, con Gustavo. Y por eso es que después de, de cuando él sale libre, hicimos una tremenda fiesta en mi casa, ¿no? porque había que celebrar la, la, la libertad. Entonces hicimos una, una, una fiesta, así ahí a Doña Clorida tuvimos que llamarlo ya como a las 10 de la noche a decirle que, que está en mi casa y que, y que va a ir al día siguiente. ¿no? Porque eh, había ese, ese tipo de amistad y lógicamente un, una discusión política de lo que estaba pasando, porque él estaba militando, eh, yo estaba también militando, entonces eh, había esta, este tipo de, de debates eh, antes de que le, de, de, de, le detengan, pero ya en la cárcel dejamos de, de, de tener ese tipo de debates y más bien nos dedicamos a, a alegrarnos, ¿no? A tratar de alegrarnos al menos durante un día. Deme un minuto, por favor, que me dio un poco de tos. Muchas gracias, Luis Ángel, por, por tu testimonio y, y claro, eh, Gustavo. Es declarado inocente, es sobreseído sale libre y por el transcurso de, de unos meses él se dedica, retoma su vida, como nos decía Marta, eh, quería seguir una, un doctorado en literatura, me parece, y desaparece, desaparece. Quería preguntarles, Doña Clorinda, Rodrigo, Luis Ángel, Marta, que, que vivieron esa, esa desaparición. ¿Qué se hizo? ¿Qué, ¿Qué se hizo y qué se sigue haciendo desde la desaparición de, de Gustavo? Doña Clorinda. Le puedo decir que desde el momento que supimos que desapareció, porque yo supe al, al los, las primeras horas del siguiente día, porque me llamaron buscándole a Gustavo a la casa, les digo, si no regresó a la casa. Desde ese momento comenzamos a buscar por todas partes, por las cárceles, por los hospitales, hasta la morgue. Buscamos a todo y fuimos al SIG-10 mismo a pedir auxilio, a que nos ayuden a buscarle. Inmediatamente que desapareció, inmediatamente, a las pocas horas. Pero en el SIG-10 nos dijeron que había que esperar 48 horas para hacer esa denuncia. Y a mí me parece que 48 horas en una desaparición es muchísimo tiempo. Pero hubo que esperar 15 días a que la policía haga ademanes, diga que estaba buscándole. Porque yo no creo que le buscó, porque no, no encontraba ningún indicio. No había un, una seña, no, había, no hubo nadie que le vea. Para mí es muy gravísimo eso. Yo siempre le he dicho a la policía, la policía es bien, bien efectiva en lo que le conviene, pero en lo que no le conviene no sirve para nada. Siempre les he dicho yo eso, porque se le buscó desde ese momento hasta ahora que mi hijo se ha dedicado a seguir con la memoria de su hermano. Ahora que han pasado ya 30 años, eh, Rodrigo, ¿qué, ¿qué piensas tú de, de esta desaparición? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu impresión acerca de este suceso tan doloroso para, para ustedes, para la familia? Sí, o sea, eh, como, eh, como decías eh, tú, Jiménez, son 30 años ya de la, de la desaparición. y eh, es un poco complicado resumir toda la, toda la actividad que, que, se, que se ha desarrollado, pero eh, o sea, lo, lo destacable, digamos, es eh, la lucha que ha llevado a cabo mi madre eh, desde, desde el inicio de la, de la desaparición. Este, eh, nos topamos con, eh, con este... Eh, con este, gran, con este gran problema de que es, eh, el, el Estado posiblemente es el responsable de la desaparición y eh, no va a hacer nada definitivamente para, para esclarecer lo que ha sucedido. Entonces, eh, se recurre a todos, los, a todos los medios posibles, a, a, a las autoridades, a, a, a diferentes instituciones eh, Policiales, eh, a, a, la, a la iglesia inclusive, y la respuesta es siempre la misma: una, una, una indiferencia eh, y eh, una negación de la, de, la, de, la, de la desaparición. Entonces, frente a eso, eh, eh, mi madre recibe el apoyo de eh, organismos eh, de derechos humanos, principalmente CEDU, eh, activistas de derechos humanos. Eh, artistas también que, que, le, que le apoyan, se incorpora a la, al plantón de los eh, días miércoles que llevaba la, eh, a cabo eh, la familia Restrepo, eh, junto y, y se juntan otros, otros familiares de, de asesinados, de torturados y de desaparecidos en la Plaza Grande los días, los días miércoles, forman un comité de eh, alrededor de unas eh, eh, 20, 30 personas eh, que protestaron, con, protestaron continuamente. Entonces, esta, esta protesta se llevó a cabo, eh, se prolongó en el tiempo durante 17, 18 años, eh, con, con interrupciones por motivos de salud, por, eh, por, diversas, eh, por diversas razones, ¿no? eh, pero se, se mantuvo esta, esta protesta. Eh, fueron cambiando los gobiernos de la fecha, son como 8, 9 gobiernos, eh, 9 gobiernos distintos a los que se les envió comunicaciones para que eh, continúen con la investigación y para que respondan, para que responda el Estado, qué es lo que sucedió con, con Gustavo, con la, una indiferencia total, no se dieron el trabajo ni siquiera de responder excepto, excepto el, el gobierno de Rafael Correa y eso hay que reconocer en este gobierno se forma la Comisión de la Verdad eh, y eh, se recepta el caso de se recepta el caso de Gustavo y esta comisión eh, emite su, su informe en el año 2010, donde también se, se dan una, unas disculpas públicas a los, a los familiares. Sin embargo, el, el caso no es investigado, que es, que es, del, que es del, el problema más, más grave. No, no hay una investigación seria eh, eh, sobre, el, sobre no, que no se ha llevado hasta, hasta la presente fecha y el caso sigue eh, abierto en indagación previa eh, y eh, de vez en cuando se hacen algunas, eh, alguna, alguna diligencia sobre el caso, pero concretamente no hay, no hay, eh, no hay avances. Eh, se dice que no hay, eh, que no hay indicios, que no hay, eh, eh, que no hay, eh, no hay información más, más relativa al caso y eso no es, no es del todo verdad. Si es que en realidad hubiera una investigación seria, pues eh, habrían algunas cosas que, que todavía quedan pendientes. Eh, de nuestra parte, eh, nosotros seguimos exigiendo y eh, cada vez que tenemos reuniones en fiscalía, hemos tenido reuniones en procuraduría también, eh, nosotros eh, exigimos, ¿no? por ejemplo, eh, se eh, se extradite, no sé, al exministro César Verdugo y se le pregunte sobre sobre el caso, que directamente se le se les pregunta a las autoridades de la época. Eh, recientemente asistimos a la comparecencia de Andrés Vallejo, exministro de Rodrigo Borja y de Rodrigo Borja mismo eh, para para el caso un poco ya sabíamos la, que la respuesta iba a ser eh, negativa, que no sabía nada, que no conocía nada, ya sabíamos que, que ese, esa iba a ser la respuesta, pero por, por lo menos eh, estuvo mi madre frente a frente con eh, estas personas que en definitiva son las responsables de la desaparición de, de, de Gustavo. Y eh, una cuestión que nos llamó mucho la atención es que eh, a la pregunta sobre si sabía de la existencia del SIG-10 y de si se sabía de, las, de, los, eh, de los maltratos, de las torturas que se, se les hacían a los muchachos en esa época, el presidente Rodrigo Borja nos regresó a ver y nos, eh, y nos dijo, ¿qué es el SIG-10? Eh, bueno, eh, eso, eso es algo que nos revela ¿no? la, eh, la calidad de gobernantes que tenemos eh, acá acá en el país y la responsabilidad que ha tenido el Estado en este en este caso es muy revelador eso sin embargo eh, tuvimos eh, la, la oportunidad de entregarle en sus en sus manos eh, los escritos de Gustavo los libros los libros de Gustavo donde está eh, dónde está su pensamiento para que eh, pasados 30 años eh, se informe ¿no? sobre esto Muchas gracias, Rodrigo, por tu testimonio y haciendo una, una pequeña pausa para luego retomar lo, lo, lo que se ha hecho, lo que se sigue haciendo sobre la desaparición de Gustavo. Quería preguntarle a, a Neil. Neil, Neil me comenta que, que tiene eh, preparado un texto que él había eh, leído de Gustavo acerca de de cuando estuvo en, en la cárcel. Entonces, Neil, quisiera que nos compartiéramos, que nos compartieras ese texto. Y antes eh, quería decirles que la transmisión de la radio Cultura se terminaba a las 19 horas. Así que si todavía nos siguen escuchando los, las personas que estaban conectadas, pueden seguirnos por Facebook Live de Efecto Alquimia y de Matapalo. Sigue, Neil, por favor. Gracias, Jim. Bueno, eh, un poco recogiendo lo que lo que decía eh, doña Clorinda sobre eh, si la palabra es, es peligrosa o no. Bueno, un poco eh, hemos tenido dentro de la historia a varios personajes que eh, justamente por hacer uso de la palabra en cuanto medio eh, para dar a conocer eh, democratizar eh, como esto estos males sociales, eh, dar a conocer a, a, may, a la mayor cantidad de, de personas lo, lo que está pasando en cuanto a violación de derechos humanos, represión entonces obviamente esa mala publicidad esa mala propaganda para los regímenes eh, represores no es tan bien visto, entonces por eso eh, todas las personas que, que han tenido esa valentía, ese coraje de, de luchar, de dar a conocer todos los males sociales, eh, se les ha tratado de, de acallar, pero, pero tal cual, o sea, la obra está ahí, la obra sigue perenne y eterna, y sobre todo a través de la obra las, las generaciones van conociendo eh, lo que pasó, van conociendo toda, toda la historia. Entonces, un poco de lo que yo he investigado de la obra de, de Gustavo, eh, yo he encontrado eh, en sus textos eh, un poco, incluso él al parecer ya, ya intuía lo que eh, le pasó, o sea, lo que él tal vez ya, ya, se, ya se sentía como, como un agente... Eh, que, que podría ser víctima de, de, esa, de esa represión, de esa, de esa censura. Eh, y bueno, un poco para eh, lo, los que estén interesados, pueden leer el, el cuento titulado La ley, que, que está en el, en, el, en el libro del virus humano y, y su circunstancia. Eh, un poco ahí él eh, trabaja bastante sobre... Sobre esta, esta idea de, de una, una ley, una ley poderosa, ¿sí? una ley eh, que, que las personas tienen, tienen que asumir la, a rajatabla. Y justamente una pareja que, que no acata esa ley, o sea una pareja que desconoce esa ley y está como que en el, en el momento menos oportuno, en el momento menos indicado, son detenidos. Y son torturados e incluso eh, la chica de esta pareja eh, muere, o sea, es asesinada eh, cuando es detenida por, por este, esta especie de, de gobierno represor y, y estos eh, árbitros de, que, que tienen que hacer cumplir esta, esta ley. Eh, Gustavo es tan genial en, en su literatura que... Eh, no es necesario que él mencione de, de qué se trata esa ley, sino es el concepto en general que él trata de, de comunicar. Igual eh, yo, eh, un poco de lo que se habló sobre su permanencia eh, en prisión, eh, también eh, yo he encontrado en su literatura, eh, sobre todo en, la, en el libro compilatorio brutal como el rasgar de un fósforo, eh, hay... Eh, un cuento que se llama Mosquitos en Pantano, en donde él un poco eh, cuenta cómo es la, la, vida, la vida en prisión y un poco es un cuento que también tiene eh, un lado eh, bonito, por decirlo entre comillas, que contrasta con, lo, eh, con la situación terrible que es estar detenido. Pues ahí Gustavo... Eh, enfoca un romance que se gesta dentro de una cárcel. Eh, igual eh, también podría, eh, si es que les, les interesa a los ávidos lectores, eh, también él tiene un cuento que se llama eh, 2 de septiembre de 1985, donde él un poco, en cambio, habla sobre eh, la vida de, eh, dentro, dentro de estos grupos eh, por decirlo así, similares a, a lo que fue Alfaro Vive. Eh, entonces, eh, también un poco se podría conocer, eh, obviamente él utiliza ciertas, ciertos como eufemismos, eh, porque obviamente por la época en la que él vivió, no podía decir tal cual con nombre y apellido eh, eh, los... Los, los nombres de, de los responsables, pero, pero se entiende. O sea, por ejemplo, él dice: eh, al, a, lomo, a lomos de, de cristianos, él, él le, le caracteriza a un personaje. Y obviamente, dentro de ese contexto, se entiende perfectamente que se podría referir a, a Febres Cordero, por ser aficionado a la hípica, líder del Partido Social Cristiano. Entonces, esos de eufemismos se puede rastrear en su literatura cómo él daba cuenta de lo que se estaba viviendo, daba cuenta de lo que él, él percibía, él, él veía. Incluso hay un relato que se titula Instinto sobre la vela, en donde él llama a estos grupos encargados de desaparecer a las personas, como fue en su momento el, el SIC, o los grupos de tareas de los... Eh, Regímenes como la dictadura militar en Argentina o en Chile, y él le llama grupo de para muerte. Entonces se puede se puede leer tal cual cómo Gustavo da esas pistas. O sea, cómo Gustavo en su literatura da testimonio de lo que se vivió. Entonces por eso toda su literatura es la mejor el mejor la mejor memoria la mejor herencia de, de Gustavo Garzón. Ahí está todo lo que, lo que él pensaba y todo lo que él eh, eh, tenía para comunicar a la gente, para que todas las personas sepan, para que incluso nosotros en la actualidad como herederos de, su, de sus letras eh, conozcamos y demos a conocer a, a las nuevas generaciones. Gracias, Nil, por tu comentario acerca de, de, la, de la obra de Gustavo y me gustaría leer los comentarios y los saludos que nos envían desde, desde Facebook Live. Alan Clay Coronel Salazar nos dice, excelente contextualización histórica, la, la que hizo Luis Ángel. José H.R. Higuera Rosero nos dice, saludos mi entrañable amigo Luis Ángel Saavedra. Paula Moreno nos dice, saludos y abrazos a Doña Clorinda y a Rodrigo Garzón. Darío Isa nos comenta, un saludo fraterno a Doña Clorinda, Rodrigo y a los amigos y amigas que se suman a la lucha por la verdad y justicia y un real nunca más desaparecidos. Lourdes Wally nos dice, nos falta Gustavo Garzón Guzmán. Yvonne López nos comenta, Gustavo fue un hombre pensante, sensible y de una sólida conciencia social. Nati López Cepeda nos dice nos falta Gustavo Garzón Guzmán. Nati nos vuelve a decir, tanta razón en las palabras de Doña Clorinda Guzmán. Asfadec, desaparecidos en el Ecuador, nos dice, exigimos verdad, justicia y memoria por Gustavo Garzón. Ellos también nos comentan, saludos a Doña Clorinda Guzmán, a Rodrigo Garzón, madre y hermano de Gustavo Garzón Guzmán, desaparecido el 10 de noviembre de 1990. Para continuar con, con lo que se hizo, lo que se está haciendo actualmente sobre la desaparición de, de Gustavo, me gustaría Luis Ángel, que creo que también ha seguido el proceso, que nos comente qué es lo que ha sucedido este último año acerca del caso de Gustavo. Sí, a ver, nosotros eh, como INRED no llevamos el caso de Gustavo en la parte jurídica la lleva la SEDU y quien lidera el, el, el equipo jurídico es César Duque que ha estado pendiente de, de, del caso durante los últimos de los, los 30 años que, que se cumple de la desaparición ¿no? INRED se formó dos años después de la desaparición de Gustavo y lo que nosotros hemos hecho más bien es eh, dedicarnos a mantener viva la, la memoria en el marco de, de, de todo este su gran espectro que son las personas desaparecidas. Entonces, eh, con Inred, lo que, lo que hemos hecho es eh, permanentemente mantener perfiles, mantener historias de las personas desaparecidas eh, y el apoyo que, que brindamos a Asfadeg para que pueda eh, convertirse en una organización representativa de todas las familias las familias de personas desaparecidas en ese sentido es el trabajo que hemos hecho el acompañamiento al caso y en el último año lo que lo que se ha dado pues, es eh, la, la audiencia de ya en la, en la corte interamericana en donde el gobierno aceptó el, el estado aceptó su responsabilidad sobre la desaparición eh, pero nos parece también grave de de que junto con esa aceptación de la desaparición, de que el Estado responsable de la desap desaparición el Estado haya dicho no tenemos posibilidad de encontrarlo eh, eso es muy duro estuvimos, nuestro equipo de comunicación estuvo con, con doña Clorinda, con Rodrigo en la casa mientras se, se transmitía a la audiencia y fue muy duro ver eso, escuchar eso, no es decir sí, el Estado es responsable nosotros somos responsables como Estado, pero luego de 30 años, todas las posibilidades materiales de, de, de encontrarlos se desaparecen. Eh, fue doloroso y, y, y lo, que, lo que se espera, eh, eh, al menos lo que se, se espera en Asfade, en la Asociación de Familiares, lo que esperamos como inglés, lo que César Duque como abogado de la Cedo está presionando, es que no solamente es eh, es indispensable el que se reconozca la responsabilidad del Estado, sino que nos digan qué pasó, o sea, qué, qué, pasó con, qué pasó con Gustavo y dónde, está, eh, dónde están sus restos. Eh, sabemos que la responsabilidad principal estuvo en el general Baca, que, que ya murió, pero hay otra serie de mandos que están todavía ahí y que deben hablar. Y eso sí es responsabilidad del Estado, que busque los mecanismos necesarios para eh, tener esos testimonios y poder llegar a, a esclarecer lo que, lo que pasó con, con Gustavo. Entonces, eh, nosotros, eh, como INRED, eh, seguiremos acompañando el caso, seguiremos presionando, seguiremos manteniendo viva su, su memoria, eh, seguiremos... Eh, apoyando a la Cedu, a César Duque en todas sus labores, en todo lo que, lo que él, él necesite, es la cabeza de, de, de jurídica de, de esto, y nuestro compromiso es ese, ¿no? es decir, hay que llegar a saber la verdad, eh, porque la justicia no puede darse sin verdad, es decir, para que haya realmente justicia, en el caso de la desaparición de Gustavo, para que el Estado realmente asuma su responsabilidad, tiene que decirnos la historia completa, es decir, dónde, dónde está. Sí, uh, también sabemos que están haciendo un documental sobre Gustavo. Este es eh, un documental, está ya en su fase de postproducción, su fase terminal, nos falta solamente una voz que, que creemos que es imprescindible, que es necesaria, para configurar todo el aspecto afectivo que tenía también Gustavo, esa, ese también esa arista. Esa eh, es un documental eh, que se han embarcado dos compañeras nuestras, Mayra Caiza, que ha investigado, ha, ha seguido el caso, investigado casi por cinco años, eh, una de las, de las también que apoyaron la creación de Asmadeg y muy vinculada con, la, con, con las familias de, de Asmadeg y Eli, Elizabeth Ledesma, una productora, una cineasta con, con una gran visión de la estética, con una, una gran visión de la cinematografía, y ha logrado un documental, un documental que va a durar alrededor de dos horas, eh, que es un documental de, de largo aliento, eh, en donde eh, se recoge, como digo, una investigación de cinco años, y también ya esa investigación se le da un carácter de, de estética altamente de alta calidad y han logrado un, un trabajo realmente bueno y como digo ahora solo falta incorporar una última voz necesaria y, y esperamos que ese documental esté terminado en este mes qué bueno nos alegra mucho, también les comentamos que se está haciendo un largometraje independiente de Daniel Poveda un un joven cineasta que, que también se interesó en, en el caso de Gustavo y de otros escritores eh, desaparecidos y muertos en este mismo contexto de, de los años 80 y 90. Entonces él, él está trabajando, ha estado siguiendo los programas que hizo efecto alquimia sobre los grupos literarios y también tengo entendido que ha conversado con, con algunos familiares y amigos de Gustavo. Y también justamente eh, lo, lo que nos comenta Rodrigo a través de, del chat, que los amigos, conocidos, compañeros de Gustavo también, también han realizado eventos, han realizado publicaciones, han hecho encuentros para tener, mantener viva la memoria. Marta, ¿nos puedes comentar qué han hecho ustedes eh, para mantener justamente viva la memoria de Gustavo? El micrófono otra vez. Me tiene mal este micrófono. Este, te decía que, que durante varios años nosotros siempre este, hemos hecho alguna actividad, por lo menos, alguna. Eh, mientras yo estuve en la Casa de la Cultura, pues ahí era el centro de nuestras actividades. Eh, ¿No es cierto? Siempre, siempre con la intervención de los compañeros de, de taller y también de algunos amigos de, de, de Gustavo, escritores, eh, siempre hemos hecho en las salas de la Casa de la Cultura algún acto recordatorio de, de él. Este, en la época, a ver, en el 2000, a ver, en el 2012, el 2013. 2011, se publicó un libro de, un libro de Gustavo que, que, que, cuyas copias de, de, de, de los cuentos me los entregó Rodrigo y el que recopiló eh, y fue el editor prácticamente de ese, de ese libro fue Byron Rodríguez, compañero del taller y, compañero, y es compañero de la Casa de la Cultura. Ese, ese libro se lo editó en la presidencia de Marco Antonio Rodríguez. Hicimos también todas las gestiones para que el libro fuese al concurso del, del, del municipio de Quito. Es decir, han sido varias, varias, varias actividades. Después yo, eh, junto con, con Diego Velasco y Alfredo Pérez, este, yo ya entré a, a trabajar en la Universidad Central y bueno, pues la universidad se hizo el centro de ese tipo de actividades, siempre recordando a Gustavo, siempre leyendo sus textos, siempre interesados en que la obra de Gustavo se difunda. Este, yo quería hablar también de los primeros años de la desaparición de Gustavo porque... Para, para, nos, para nosotros, para, para el grupo y para la familia, obviamente, fue tan, tan frustrante porque, porque incluso, por ejemplo, hablamos con Juan de Dios Parra, que en esa época dirigía la Cédula, la, la, la, la, la Comisión de Derechos Humanos, el, el, el chileno, pues nos, nos pidió los, lo, lo que había escrito Gustavo, en la cárcel nos, le, nosotros le dimos, no hizo absolutamente nada. Y como nosotros éramos muchos comunicadores, hacíamos las ruedas de prensa, pero para estar en las ruedas de prensa y en el figureteo, ahí sí estuvo. Y a mí sí me gusta decir las cosas de frente. Él no hizo nada, no habló con nadie. Cuando fuimos, cuando vino el premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, Fuimos donde, donde el señor Verduga, el señor Verduga nos dijo que había mandado oficios a, a toda la frontera del Ecuador, memorandos con la foto de Gustavo, eso fue otra mentira, mentira, porque nosotros averiguamos. Entonces desde ahí está, y desde el señor Rodrigo Borja, porque fue en su, en su, en su gobierno cuando desapareció nuestro amigo. Entonces sí si hay que preguntar, lo que dice Luis sí es cierto, hay que preguntarles, hay que preguntarle al señor Verduga, al señor Patacón Pisao hay que preguntarle, porque, porque él, él, él nunca dijo la verdad. Yo creo que él sabía, porque él era el ministro de gobierno, y yo creo que él sabía y tenía mucha amistad con este señor Vaca, con el general Vaca que, que, que, que, que, que falleció. Entonces yo sí creo que hay que retomar eh, eh, este... Eh, retroceder 30 años y comenzar a, a buscar a las personas responsables. Ellos tienen que dar res, respuesta, tienen que darnos respuestas, porque nosotros sí hicimos, nosotros sí lo buscamos. Este, doña Clorinda, todos los miércoles, como, como, como nos relataba Rodrigo. Entonces, ¿dónde está el señor Parra que, que, que, que hablaba con todo el mundo, que dijo que hablaba? Nunca habló, nunca. ¿No es cierto? El señor, el señor Verduga, los otros los otros disque amigos, eh, amigos eh, militares, <risa> que no hay como decir nombres, pero que nos, nos, nos engañaban, nos decían que, que le están buscando y nunca, nunca sucedió eso. Entonces, eh, eso hay que hacer yo le pido a Luis que, que, que, que está dirigiendo esta, esta, esta agrupación, y a la gente de derechos humanos, que sí, que tenemos que seguir. O sea, no podemos dejar de buscarle nunca al Gustavo. Eso es. Muchas gracias, Marta, por, tu, por tus palabras, por tu testimonio, y, y por decirnos qué, qué es lo que han hecho los, los amigos, los compañeros, las personas que tuvieron la gran oportunidad de conocer a, a Gustavo. Y sí, justamente hace, en el 2011, 2018, diez, 11 y 12 yo me había vinculado a los encuentros de talleres literarios Gustavo Garzón Guzmán, tuve la oportunidad de leer una conferencia, una ponencia que envió Sergio Román desde Costa Rica, y, y sé que se hicieron varios, eh, varios encuentros de estos en algunas ciudades, y quería decirles que de, de parte de Efecto Alquimia, que, que es a la, a la que yo represento, y, y sé que seguramente de, de Matapalo que representa nil Neil, estaremos dispuestos a seguir haciendo lo que sea para para seguir eh, eh, para no olvidar la memoria de Gustavo, su trabajo, su obra y para seguir pidiendo justicia. Gustavo nos deja un gran legado como escritor. Su obra no solo debe ser conocida, difundida y también valorada, pues él fue y sigue siendo uno de los mejores escritores. Además, como ser humano fue alguien sensible y que tuvo un gran compromiso social. Esta pregunta que voy a hacer es una pregunta para cada uno de, de los invitados esta noche. ¿Cuál consideran ustedes que es el mensaje que nos deja la vida y la obra de Gustavo Garzón Guzmán? Doña Clorinda. El mensaje es la valentía de enfrentar a un gobierno que no nos merecemos y todavía no tenemos un buen gobierno que diga que, que trabaje por el pueblo. Y ese es el mensaje, esa valentía de haber querido enfrentar y tratar de que un buen gobierno haya en el Ecuador. Ese es el mensaje. Gracias, doña Clorina. Rodrigo, Bueno, el, Gustavo, eh, en este en este día cumpliría eh, 63 eh, 63 años. Eh, eh, ya eh, como, como decía eh, eh, Marta sus, eh, sus, eh, sus escritos, las publicaciones que él hizo. Eh, algunas, algunas de ellas han, se han editado eh, y eh, han, han salido estas, es, estas publicaciones. En, en estos 30 años, ¿qué, qué, hubiera hecho, ¿qué hubiera hecho Gustavo? ¿Qué hubiera escrito? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hubiera actuado eh, eh, Gustavo? Eh, tenemos que darnos cuenta que es eh, una una época totalmente distinta, han habido cambios muy grandes en la sociedad, en el, en el mundo, ¿no? eh, y eh, yo pienso que eh, Gustavo con toda su vitalidad, con toda la actividad que, que tenía, con toda su lucidez, hubiese sido, eh, hubiese actuado mucho, hubiese, hubiese participado mucho en, esta, en, estas, en estas épocas. Esa, esa voz eh, lamentablemente no está eh, y no está por la violencia de, de y el terrorismo de, de los estados eh, del, del estado de, de los gobernantes que, eh, que nos han eh, que nos ha tocado enfrentar eh, y eh, los mismos actores de hace 30 años eh, coincidentalmente están actualmente eh, en el gobierno, eh, participan en el gobierno, participan en las elecciones, eh, son los dueños del, del del país, los mismos, los mismos actores. Entonces, eh, eh, pienso que el recordar a Gustavo, recordar su eh, su memoria, su actividad, sus escritos, es, eh, eh, es es eh, el, el aporte para las, para que las nuevas generaciones conozcan que esto, que esta historia sucedió, que es una historia reciente y que eh, de alguna manera es, eh, es, es una cuestión que, que, se tiene, que, no se, que no se puede volver a, eh, a repetir y que tiene que de alguna manera encauzarle al, al, al país. ¿no? Eh, pienso que ese es el, el aporte y junto con, con otros... Eh, eh, con otras organizaciones con, eh, con la asociación de familiares y amigos de desaparecidos nosotros continuamos de, denunciando no solo el caso de Gustavo sino el caso de, eh, de otros, eh, otros compañeros de, de Michelle Rodríguez eh, de Michelle Montenegro perdón, de Juliana Campo Verde eh, denunciando eh, la desaparición de, de David Romo eh, de Carolina Garzón y de tantos otros eh, compañeros, eh, continuamos reclamando también eh, que se dé una respuesta de qué pasó con Andrés y Santiago eh, Restrepo. Y eh, continuaremos continuare, continuaremos eh, eh, denunciando, eh, pidiendo, reclamando y trayendo a la memoria de, de, de, la, de la ciudadanía que estos casos sucedieron. Gracias, Rodrigo. Marta, ¿cuál es el mensaje que nos deja la vida y la obra de Gustavo? Bueno, siempre será un, un mensaje ejemplificador, porque porque Gustavo fue un excelente ser humano, así de sencillo, no, una persona generosa, solidario, solidario. Él, algún amigo tenía un problema y él estaba primero para ayudarle. Este respetuoso de su familia, de su, de su madre, eh, siempre que nos quedábamos eh, hasta de noche en mi casa, por ejemplo, él siempre le estaba llamando a doña Clorita, siempre le estaba llamando, siempre le estaba diciendo me voy a quedar, este, especialmente después de que salió de la cárcel. Y como escritor, claro, ya se han dicho tantas cosas pero a mí me parece que, que jóvenes como, perdón que no me acuerdo tu nombre, eh, como Richard. Tú, Richard, como Richard este, que, están, eh, que están estudiando la obra de Gustavo, que la están leyendo, que están investigando sobre eso, a mí me parece eso importantísimo, importantísimo, porque mmm, da la posibilidad de que, de que, de que los jóvenes... Este, lean esa obra, es, es, es importante, es una obra importante. ¿Qué nomás decía Rodrigo? ¿Qué habría escrito? ¿Qué más habría escrito, Gustavo, en estos 30 años? ¿Te das cuenta si, si, si, si fue tan... Eh, escribió tanto durante, durante su juventud, no es cierto? ¿Qué más habría hecho? Yo creo que... Eh, Gustavo estaría en, en, en, en otra dimensión este momento como un escritor eh, reconocido en el extranjero. Yo creo, que, yo creo que eso hubiera sido el Gustavo. Y este, tratar de emular en él todo lo, lo buena persona que era, lo buena gente que era. Eso y mm, el recuerdo por siempre... Y también, como decía Rodrigo, no hay que olvidar este, que tenemos que seguir preguntando. Yo escribí en alguna, en, en alguna revista y decía, ¿dónde está Gustavo Garzón? Y, y, y pedía en ese artículo, pedía que, que esa pregunta nos hagamos siempre, que no nos olvidemos, que el Gustavo sí está presente en nuestros corazones y en nuestras mentes, pero que siempre tenemos que seguir preguntando ¿dónde está el gusto? Gracias, Marta. Nil, ¿qué mensaje crees que nos deja la vida y la obra de Gustavo? Bueno, un poco eh, continuando con lo que muy bien decía Marta, eh, Gustavo, eh, es uno de los escritores más brillantes que, que ha tenido nuestro país. Y sobre todo a mí, en lo personal, su vida, eh, un, un ejemplo total de, de lucha, de, de, de, convic de convicción, de, de defender lo que, lo, que uno, lo que uno siente, lo que uno piensa. Y el mensaje dentro... Eh, de, de, del ámbito literario, de, del ámbito de, eh, para, para los escritores más que nada, es eh, ser, ser unidos, o sea, eh, no, no luchar en soledad, sino siempre, siempre buscar esa unión, siempre, siempre tratar de, de ser solidarios eh, unos con otros es un poco lo que, lo que él, él buscaba y él decía en varios de sus, de sus ensayos y de, y de su obra. Entonces a mí me deja bastante ese, ese mensaje de, de unión, de, de solidaridad, de estar eh, poniendo el hombro y, y como estamos haciendo ahorita, o sea, eh, dando, dando a conocer su vida y su obra, igual eh, todas las, las personas desaparecidas, eh, estar apoyando a, lo, a los familiares, las distintas asociaciones de familiares de derechos humanos, eh, dentro de cada una de nuestras disciplinas, de cada una, por decirlo así, de nuestras trincheras, eh, apoyar de, de, de acuerdo a lo que esté dentro de, nuestra, de nuestras manos. Eso es lo que, lo que a mí me deja su, su figura. Gracias, Nil. Luis Ángel. Sí, estaba pensando. Yo creo que tengo dos, dos ámbitos. ¿no? En el ámbito personal, eh, el haber compartido una gran amistad, al, más en el mundo de la amistad, no en el mundo de la, de la intelectualidad. Eh, pero también eh, esa responsabilidad que, que da cuando uno tiene una persona de referencia. Y más aún en mi caso, que mi primer libro se publicó junto, con el, junto al libro de Gustavo, con brutal como el rasgado de un fósforo, se, se publicaron los dos libros. Eh, y eso siempre me ha hecho pensar en que hay una responsabilidad de que lo que se escriba, se escriba bien, con rigurosidad. Eh, eso en el plano como personal. Y en el plano de la militancia, es el, el legado es el ser consecuente, el ser consecuente con lo que se piensa, con lo que se cree, y ser consecuente hasta el último minuto, hasta el último momento. El, y eso me ha llevado a mantenerme ya estos 28 años eh, con el INRED, eh, peleando por, el, por los derechos, el haber apoyado a, a las familiares, eh, en Asfadeg y en otros casos. A mí en lo personal haberme mantenido también junto a Doña Clorida, eh, siempre diciendo, a ver, ¿cómo podemos apoyar más? ¿Qué podemos hacer más? Entonces, el legado es ese, ¿no? El, el legado es que uno tiene que ser consecuente con lo que cree, con lo que piensa. Y más aún, si lo que, lo que cree es en una lucha social, es en la posibilidad de transformación social, es en el ejercicio, la implementación de los derechos de manera integral. Y creo que ese legado, cuando nosotros, cuando hablo acá en el INRED, a los equipos que tenemos, les digo, o sea, nosotros tenemos que ser lo, lo más profesionales posible lo más consecuente posible, lo más militante posible, para que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos realmente tenga resultado, porque no es un resultado para nosotros como equipo, sino es un resultado para las familias, es un resultado para las víctimas, es un resultado para una sociedad que, que espera que este status quo, que nos discrimina, que nos somete, que nos reprime, pueda ser cambiado en algún momento. Creo que es la imagen que, que siempre me, me llevo de Gustavo. Está sin micrófono. Les agradezco, gracias Marta, les agradezco a todos ustedes los invitados por estar aquí esta noche, Doña Clorinda, Rodrigo, Luis Ángel, Marta, Nil, gracias por su testimonio en este pequeño homenaje a Gustavo Garzón Gurosman, el ser humano, el escritor, el idealista, que se merece mucho más de lo que realizamos hoy, pero más que todo merece justicia. Gracias también a todos los que luchan, a los que no olvidan, a las personas e instituciones que trabajan por esclarecer la verdad, por los derechos humanos, por los desaparecidos. También les agradezco a quienes replicaron el evento, a quienes nos siguieron por Facebook, a Radio Cultura que, que transmitió la primera hora del evento. Gracias a todos ustedes. Esperamos seguir organizando eventos para recordar la memoria de Gustavo. Gracias y buenas noches. Por mi parte, gracias a todos ustedes que se hayan acordado de, de Gustavo y al menos a los jóvenes. Les pido que sigan por el camino del, del movimiento para que puedan cambiar algún día los gobiernos que tenemos. Como di, dijo mi hijo, seguimos con los mismos, porque tanto este negocio era de esa época y sigue hoy mismo agradezco mucho mucho gusto haberle visto Martita, Luis Ángel a todos ustedes les agradezco mucho por haberse, haber hecho este homenaje a mi hijo Usted doña sí. Clorinda ha sido un honor contar con su presencia esta noche Muchas gracias a Richard y a Jimena, a Matapalo y a Efecto Alquimia Bien. un abrazo para Marta y para Luis Ángel muchas gracias gracias a todos y un, un aplauso para el Gustavo gracias también